Ok, uh, hola este um, uh, la semana pasada creo la semana pasada no si sí, no uh, no lo puedo encontrar el video ah, Sí. la semana pasada <ríe> la semana pasada hice un video uh, a petición de uh, una persona de Colombia y Uh, dijeron que y yo dije ah cualquier tema que quieran que estén interesados les puedo uh, la puedo cubrir y, y tenemos otra, otra uh, este eh, petición otro pedido y digo ah por supuesto Mire, yo empecé a hacer esto de videoblog hace 10 días recién empecé y ya tengo gente que me dice ah oh, puedes hablar de esto y yo digo por qué no Uh, I'm, I'm super excited um, Así que uh, Ya, yeah, mándenme temas Porque um, esto es súper adictivo Esto hacer hacer videoblogs um, mm, Sí, entonces Sí, mándenme más, más pedidos A ver, entonces me pide <ríe> Pero el pedido fue esto <ríe> ¿Qué saben los coreanos de Colombia? O sea, me preguntan ¿Qué sabe yo ¿qué, sé, qué, qué, qué sabe? ¿Qué sé yo de Colombia? y creo que la gente espera que yo responda qué saben los coreanos de Colombia pero en realidad lo que los coreanos saben de Colombia me es súper no, fome no es interesante lo que les puedo dar es qué saben los chilenos de Colombia um, empecemos con lo que con lo que los coreanos saben de Colombia porque es súper fácil o sea a ver empecemos uh, primero con la política yo tengo una preferencia política de izquierda eh, este <risa> de izquierda entonces eh, tenganlo como referencia um, estoy familiarizado con la política en Estados Unidos y en Corea pero no tanto en Latinoamérica porque cuando yo estaba en Chile yo no estaba politizado eh, concientizado entonces um, eh, no, no estoy no soy no estoy muy familiarizado con la con la política en, en Chile o en Colombia o tanto es que porque no esté tan bien, pero um, pero tengan en cuenta empecemos con lo que los coreanos saben sobre, la, sobre Colombia a ver los coreanos la mayoría, la gran mayoría de los coreanos creo que esto es casi igual en todos los países, la gran mayoría de los coreanos no le interesan a los otros países a menos que sean uno de unos, unos cinco uno, uno de los cinco elegidos ¿cuáles son? a ver eh, hagamos una, un diagrama aquí ok ah, uno más grande, ahí hagamos un diagrama este es el mundo según los coreanos aquí está Corea aquí está Corea Corea del Norte Japón China Estados Unidos Y ya está <ríe> Aquí está el resto El resto Y el resto Entonces Este es el, el ¿Cómo se dice? El world view de la mayoría de los coreanos y, y no, no, no puede culparla, la mayoría de la gente está suficientemente ocupado conociendo su alrededor, tratando de conseguir trabajo en Corea ahora con la economía que no está bien uh, hay uh, gente que ya está tratando de buscar trabajo y hay una gran influencia de Estados Unidos eh, económicamente en Corea y culturalmente entonces uh, Estados Unidos la gente está consciente que existe <ríe> y por supuesto hay países europeos, pero la gente dice, París, ¿dónde está? No tengo idea. Por ahí en Europa. Y ahí está la Torre Eiffel. Eso es lo que la gente sabe. Y, um, y sí, no tiene mucho la gente de interés. O sea, de vez en cuando uh, hay gente... A ver, ¿cómo achico esto un poco? De vez en cuando hay gente que um, no está interesado un poco, ¿no? Uh, yo conozco a algún amigo que está interesado en la India, ¿no? ¿No, no me aparece la pantalla? ¿Eh? ¿Y boy? Mm. ¿Eh? Ah, ahí está, India, Ok. En la India. Uh, gente que le interesa Latinoamérica. Europa. África muy poco Muy poco Y Australia Sí, Australia hay un poco de interés ¿Por qué? Porque van a Australia para aprender inglés Después van a Estados Unidos Creo O hay mejor educación algo así um, ¿Cómo está la pantalla ahora? Ok uh, uh, no, no, no. Ahí, ahí Ok Entonces Entonces um, bueno, ese contexto de Colombia que está por acá, ¿qué tanto le va a interesar? No un montón, um, y lo triste de esto es que, como Estados Unidos es súper grande uh, en la influencia que tiene en Corea, la mayoría, la mayoría de los países, o de las de los, otras regiones, como África, como Latinoamérica, incluso Europa, y qué más... Uh, incluso Corea mismo la gente lo ve desde la perspectiva de Estados Unidos porque la gente consume películas de Estados Unidos eh, ve los diarios, las noticias de Estados Unidos ve lo que la, la, la, los políticos en Estados Unidos piensan sobre los países y todo eso entonces tienen los mismos eh, prejuicios que eh, la gente de Estados Unidos tiene sobre el resto de Sudamérica que son que, que hay muchas drogas, mucha violencia, que la gente es floja, que no es inteligente, etcétera, etcétera, y, y, y ya. Um, <ríe> hay algunos que le gusta, hay algunos, bueno, hay una minoría de coreanos que le gusta la cultura, pero le gusta como la cultura en todos los países, y entonces quieren conocer la cultura y son muy respetuosos. Hay unos pocos, <ríe> hay unos uh, gente de, de izquierda que son muy pocos en Corea, pero gente de izquierda en Corea le interesa a los países en que la revolución ha, ha, ha sido victorioso, que son Cuba Venezuela, Bolivia ¿dónde más? Eh, un poquito en Chile, Argentina un poco y un poco México por, por la tradición ah, pero también está la PRD así que um, pero es un poco de eso y, y... pero en general no la gente si le pregunta a Colombia le va a decir dónde está dónde está Colombia Pff. la gente ni sabe qué forma tiene la Sudamérica cómo van a saber dónde queda Colombia o sea aquí saben que está Estados Unidos aquí y saben que está México porque México aparece mucho uh, en los medios de, en los medios en Estados Unidos ¿no? por la inmigración y todo eso la gente sabe que Canadá está por acá y aquí está Sudamérica y por acá, en algún lado está Brasil que es muy bueno para el fútbol que ganó la Copa de Copa del Mundo en, en Corea y, y Argentina de nuevo, fútbol y no, otros países no oye, esto está oye, oh, ¿qué pasó? Oh, se estancó la ¿Pantalla? Ah, que raro Ok um, Así que, no uh, No hay mucho eh, conocimiento Si ven los videos ¿Han visto los videos en Youtube donde la gente habla de la gente de Sudamérica y dicen Ah, la gente es una exótica oh my God. Son exótica Apasionada le gusta bailar, etcétera, y esa es la imagen que, que tiene, así que, no sé, uh, um, quizás, la gente en Corea conoce Shakira, y Shakira es de Colombia, ¿no? o sea, yo tampoco sé mucho de Colombia, porque en Chile no sabía mucho de Colombia, pero... Um, entonces, no voy a hacer trampa buscando esto en internet. Después de grabar el video voy a buscarlo y ver si me estuve de, eh, correcto o no. Pero parece que Shakira es de Colombia. Y, y creo que la gente que le gusta para probablemente sabe que en Colombia, de Colombia viene la cumbia, ¿no? ¿O no? La cumbia es de Colombia, ¿no? Creo que es de Colombia. Um, y creo que eso es todo. Ah, el café el café ok eso es según los, los coreanos ahora veamos colombia según los chilenos que okay, en chile está aquí en chile la Patagonia uh, aquí está la Patagonia que Argentina nos quitó de chile nos quitó en los 80 aquí está el corredor de Antofagasta, que Chile le quitó a Bolivia aquí está la primera región que Chile le quitó de Perú Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay por acá, Brasil eh, Perú, Ecuador esto hace Perú más grande no, ¿No funciona, Ah, tengo que sacar esto tengo una control remoto aquí Ok, ok Ahora va a estar mejor Ok Pero un poco más grande Vamos. Un poco más grande Ecuador acá Acá sigue Brasil Y aquí está Colombia Y aquí está Venezuela <coughs> Y los otros países tres Aquí Surinam y todo eso Okay. ¿Qué sabe los chilenos de Colombia? Este, um, los chilenos. Traigámoslo un poco más. Uh. Okay, okay, okay, okay. Um, Uh, la cumbia Yo he oído la cumbia Pero no creo que nunca eh, Nunca la escuché O sea, me acuerdo que En la discoteca, de repente La gente dice cumbia Y, y, y, sal, y ponen música Así como de, de ritmo bien fuerte Pero uh, Usemos esta oportunidad Para escuchar Cumbia Cumbia mexicana, Uy. ¿por porque no está Firefox, que Cumbia, Cumbia nace no Colombia. creo que en la discoteca la gente estaba poniendo esto toda la noche, casi. Creo que a la gente le encantaba este. Pero yo como no fui mucho a las fiestas, no, la, no estoy muy acostumbrado. Um, bueno. Ahora tengo una idea de lo que es. Esa es la cumbia. Uh, ¿El escritor Gabriel García Márquez no es de Colombia? ¿O no? No me acuerdo. Um, <ríe> qué, qué vergüenza porque leí como ocho libros de Gabriel García Márquez, creo, pero no me acuerdo, no sé de qué país es. Creo que él es o de Colombia o de México, uno de los dos. ¿O sea, de España? No, no, él habló de Latinoamérica, así que... Y también recibe el premio Nobel, ¿no? Pero no me acuerdo de qué país. Creo que es de Colombia. Es de Colombia. Uh, o Venezuela. Um, ¿Qué más sabemos? Eh, Colombia lo vemos a menudo en los, uh, en la Copa América, así que creo que me acuerdo la, la bandera. A ver, uh, la bandera es tricolor y así. ¿no? Tricolor dividido en tres, el típico típica bandera revolucionaria sudamericana a ver los colores, ah, creo que está el amarillo, rojo y verde ah, no estoy seguro pero este es el nivel chileno, así que le vamos a hacer amarillo en medio, hasta rojo algo así, ¿no? Venga. Y en el centro hay este, un... Creo que hay como un cóndor. Algo así, ¿no? <ríe> ¿Qué más? En Colombia está la el grupo de izquierda FAC que ¿no? la pelea, la, el, la confrontación armada entre la FARC y el gobierno eh, ha causado muchas muertes y una, tra una gran tragedia, no. Eh, creo que eso lo es conocido internacionalmente. Y creo que esto lo aprendí cuando vine a Estados Unidos. En Chile, en Chile no me, no me acuerdo de la FARC. Eh, en, en Estados Unidos, a ver. Um, Ahora, um, gente famosa de Colombia, no conozco ningún político, creo que Shakira es de Colombia, ¿no? Y uh, Gabriel García Márquez y... Eh, cuando, me acuerdo cuando leí los libros de historia, uh, libros de historia... Uh, describían, porque Simón Bolívar es de Colombia, ¿no? O por lo menos fue el presidente de Bolivia, de, de, de Colombia, algo así. Entonces me acuerdo que um, ¿no? eh, muchos países trataron de independizarse, trataron de hacer la independencia en los inicios de los 1800, y después España volvió y reconquistó ¿no? varios lugares, creo que reconquistaron Perú, Chile, ah, varios, varias las secciones. Y después, por ejemplo, el Ejército de Chile eh, Bueno, esto de la, de la independencia y todo eso, estoy consciente que es una... Que está enfocada en los en, el, en, en los criollos Que son gente blanca um, Y no... Y le falta representación de la, del pueblo el pueblo común, que es la gente, la gente mestiza, la gente indígena Pero, um, en todo caso, eh, cuando aprendíamos está O'Higgins, en Chile se fue para acá y ahí se unió con San Martín y ahí no prepararon el ejército y liberaron Chile de nuevo y marcharon para Lima y al mismo tiempo que de Colombia Simón Bolívar venía estaba viendo Península para abajo con el ejército para eh, eh, eh, peleando con, con, contra España y tuvieron un, un encuentro histórico en Lima me acuerdo que en el libro tenían como un dibujo de, de, de San Martín y, y eh, Bolívar encontrarse en su caballo este caballo parece persona pero es caballo aquí está san martín con su con su sombrero bacán aquí está bolívar con su sombrero bacán Um, y se encontraron, Ey, ¡Hola compadre de la revolución! Eh, eh, ¡Sacamos a los españoles de, del continente! Y se abrazaron y dijeron, ¡Ay! Y todo eso. Entonces, esta escena se me quedó mucho en la mente porque es muy parecido al sánguche. Um, difícil explicar qué es sánguche, pero es, como, es muy parecido. Es como que... Son check. Son che son son y se encuentra es ay, eh dele adelante, etc. esto me acuerdo. Y también me acuerdo de que estaba, creo que esto lo aprendí en Estados Unidos, que Simón Bolívar tenía una idea de una América unida y quería que la Sudamérica completamente fuera un país o algo así o por lo menos la mayoría como el norte, o algo así entonces, eh, eh, tenía la idea de la Gran Colombia que como Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú que fueran todos un país, pero O'Higgins quería tener su propio país así que creo que no estuvieron de acuerdo o algo así pero te tenía esa idea, entonces que eso era interesante um, a ver, pasemos a lo que aprendí cuando vine a Estados Unidos cuando vine a Estados Unidos me empecé a concientizar Así que lo, lo Creo que lo primero Que eh, yo cuando vine a Estados Unidos A la universidad, entré a un grupo De estudiantes latinos entonces eh, Que se llama Adelante Entonces es una es, Hay tantos eh, gente latina De Estados Unidos Como estudiantes extranjeros que vienen de Latinoamérica um, Pero estamos como ¿no? en, en un grupo <coughs> Entonces uh, En en el grupo de derechos laborales Hay, había otro grupo de estudiantes que se dedicaban a defender derechos trabajadores y en ese entonces en el 2004 era muy activa la campaña del, el, de boicotear a coca-cola porque eh, la fábrica de coca-cola en colombia no sé dónde uh, Uh, se estaban estaban reprimiendo a los trabajadores uh, ahí que están tratando de sindicalizarse y también incluso mandaron a matar a algunos de los líderes sindic sindicales así que no a coca-cola esa campaña terminó ¿O no, o no está no sé pero boicotean coca-cola por porque por solidaridad con colombia um, y había otra cosa Ah Creo que por ahí, no sé dónde, aprendí que fue Estados Unidos la que incitó la independencia de Panamá de, de la Colombia. Porque Estados Unidos quería tener el, el, ese canal. Um, eso también creo que lo aprendí ahí. Um, algo interesante es que hay una carretera acá, ¿no? Que se llama la Panamericana. Que va por acá, todo esto, ¿no? Y también por Estados Unidos y México y Canadá. Um, y desafortunadamente esa carretera no continúa aquí, por acá, porque a esta región le dicen el Gap of. no sé, no me acuerdo que le dicen. Busquémoslo. Darío en Gap, que es una región eh, ahí. Ah, esta cubre Panamá también que es una región uh, con muchas, eh, eh, no sé cómo se dice, pero es muy selvática y es, y es muy difícil construir la carretera así, así que ahí está descontinuada. Um, a ver, la geografía, eh, yo no tengo idea cómo es la geografía de, de Colombia, ah, pero tengo un poco de idea por este juego, videojuego que se llama Hearts of Iron. Uh, es, una, es un videojuego de la segunda guerra mundial pero uno puede jugar en todo el mundo en cualquier, en cualquier mundo entonces yo a menudo as, uh, en, en todo caso por eso estoy familiarizado un poco con la geografía pero creo que me imagino que debe ser un poco parecido con la de perú ¿cómo es la geografía del perú bueno en el centro está la cordillera de los Andes está la, el área eh, costera está la región selvática del Amazonas así que me imagino que en Colombia también parecido me imagino, a ver, ¿cómo es Colombia? algo así <risa> disculpe uh, me imagino que está la cordillera de los Andes aquí ahí hay un poco de región, me imagino que hay una región costera aquí Uh, la cordillera y una región uh, más selvática como en el Amazonas así que eso no, no creo que la gente se dedique a pensar, pero si me preguntaran sobre la geografía de Colombia mayoría, ah, yo creo que es como esto porque sé que la cordillera de Andes continúa aquí porque lo viene en juego, en el videojuego <risa> en el videojuego aquí aparece como una región montañosa así que me imagino que la cordillera continúa ahí um, así que a causa de esto me imagino que... Eh, por acá... A ver un poco el mapa porque... No sé dónde queda... ¿Cuál es la capital de Colombia? Bo Bogotá, ¿no? Bogotá... A ver, a ver, a ver... Veamos, veamos un mapa... Ajá, ahí está Bogotá Ah, sí, aquí está la selva La cordillera Y la región costera un poco aquí Que aquí. raro, no hay ciudades en la región costera O sea, ciudades grandes ¿Cómo es eso? No puede ser Barranquilla Pero ¿por qué no está por el océano Pacífico? ¿Qué pasa aquí? Qué interesante Porque si usted se ve en Ecuador, bueno, Ecuador no tanto, pero Perú, Chile, todas las ciudades grandes están a lo largo de la costa Lima, aquí porque el desierto Santiago no está a la costa, pero... ¿ves? Casi todas las ciudades grandes están cerca de la costa Pero... En Colombia... En Colombia... Oh, qué interesante Bogotá está en el centro Bogotá está acá aquí queda Barranquilla creo que Barranquilla es otra ciudad grande porque lo he escuchado a menudo Medellín no tengo idea de que, dónde queda Medellín pero parece que estas son las tres ciudades más grandes, ¿no? Barranquilla, Bogotá, Medellín y Barran Bogotá la capital, ¿no? Eh, eh, cuando edite este video le pongo en la pantalla eh, estadística oficial de, del consulado de Corea ¿cuántos coreanos hay en Colombia? porque hay, hay bastantes, o sea o sea, no hay tantos, pero hay, hay, hay bastantes. Um, o sea, habían, uh, en mis clases de, de coreano, del idioma coreano, vinieron una persona de Ecuador y decían, ah, en, en, esa persona vivía en... ¿Dónde vivía? Creo que vivía en Guayaquil. Y decía, en Guayaquil no hay coreano. Y él no lo busqué. Eh, según el consulado, hay 170 coreanos en Guayaquil o algo así. Así que yo creo que en Colombia también la gente piensa que no hay, pero, pero sí hay. A ver. Um, A mí me encanta mirar los mapas Esto es una gran Gran Wow ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no hay ciudades grandes en la costa? ¿Será como Swamps? ¿Por qué no hay? Qué raro oh. Qué raro esto ¿Hasta dónde me fui? Ah, hasta aquí Y, y, y hmm. okay. Cartagena Creo que también la vi Ok uh... Oh, ¿qué es esto? <ríe> oh, hay unos lagos aquí Oh Estos lagos deben, deben estar súper eh, Súper altos al, al, al, uh, Bien arriba del nivel del mar, ¿no? ¿Cómo se llama este lago? Ciénaga grande ¿Por qué eres en ciénaga? Muchas preguntas Ok um, <coughs> Volvamos al tema Este Ah, entonces estamos haciendo Lo del boicote eh, de Coca-Cola eh, Lo de eh, El Panamá la FARC. Oí una historia muy interesante sobre la FARC. O sea, creo que todos sabemos que lo de la FARC ya eh, fue... La, el conflicto armado con la FARC ha sido tantos años que ya es una, es una gran tragedia ¿no? eh, para el país. Y eh, estaba escuchando esta historia de This American Life. Ah, y por cierto, si quieren... Um, si quieren, uh, si, si quieren una recomendación, de un podcast para practicar el inglés, les recomiendo This American Life. Es, es uno de los mejores podcasts uh, uh, en inglés y se dedica, y tiene un, un enfoque un poco antropológico a la cultura y la vida de la gente que vive en Estados Unidos um, y se dedica a ver cómo vive la gente normal pero también cosas interesantes pero es una combinación entre lo normal y lo y, y, y las cosas interesantes. Y, y es muy. Es muy. Muy bueno escucharlo. A ver. Y aquí, una vez. Fue como en el episodio 240 o algo, así si no sé. Por ahí, hace como. Esto fue hace como. Seis meses, uh, un año atrás. Cuando dieron un episodio. Sobre una ONG, creo. Que. Fue. Uh, que se dedicó en Colombia O sea, creo que era una ONG Internacional, creo Que estaba en Colombia dedicándose A la paz y la reconciliación uh, uh, En Colombia Y uh, lo que se dedicaron a hacer Era poner uh, Luces Luces de Navidad uh, en, los, en las rutas Donde la, la gente de Uh, donde los uh, militares de la FARC estaban movilizándose en la selva ¿no? um, y en, la, en, lo, en el campo uh, y ponían luces de Navidad diciendo con mensajes uh, creo que se refieren a la madre como que por favor vuelvan a las casas o algo así las ma no su madre la espera o algo así fue hace mucho tiempo pero creo y, y parece y, según lo que describieron tenía mucho este programa tuvo mucho éxito y mucha gente uh, decidió dejar a la contienda y, y volver así que lo encontré muy interesante um, eh, <ríe> uh, com, uh, com, <ríe> compañeros del movimiento de la izquierda si, si me escuchan este y dicen ay este este, este, este gringo capitalista no sabe de qué está hablando Disculpe porque no sé, yo no sé muy bien de lo que ocurre en Colombia Pero sí encontré, que, eh, encontré una historia muy interesante en todo caso <risa> Viva la revolución okay. um, Así que uh, eso es todo lo que... Eh, y en Estados Unidos hay mucho... mucho, hay mucho es que en Fox News habla mucho del, del, del narcotráfico y todo eso, pero yo creo que todo eso es basura La gente, todo, en cualquier país, una, la gente vive vive como puede y, y, y no es tan diferente Pero la, creo que la gente que solamente conoce Colombia por los medios de comunicación Van a pensar que en Colombia hay, hay mucho, muchas drogas y narcotráfico y el país es un caos y todo eso y eso no, eh, depende de la región, eh, depende de, de las circunstancias y todo eso. Así que, um, creo que eso es todo. <ríe> Estuve hablando por 32 minutos. Uh, um, no sé nada sobre la comida en Colombia. Um, obviamente está cerca del Ecuador, así que debe ser súper caluroso. Um, La cultura La cultura no es tan diferente En ¿no? Sudamérica es casi lo mismo <ríe> ¿No? Bueno, la diferencia Quizás que en, que en Chile La gente escucha un poco más el rock Pero hay, hay mucha gente que, que Escucha la colombia y todo eso Creo que había una telenovela de Colombia O oh, era de Venezuela de Colombia que, era, que tenía mucho éxito En el mercado, en, en el resto de los países Pero no me acuerdo dónde es ¿De dónde es Javier García Márquez? Es de Colombia, ¿no? Es de Colombia. Sí, es colombiano. Oh, my God. Cosas que, que tengo curiosidad uh, de Colombia es uh, si hay muchas opciones para ver internet en, en Colombia. Um, y si es que el internet no es tan rápido, puede que el YouTube no esté no tenga tanto. Pero creo que el YouTube en, es, es un éxito internacional, así que. Pero por ejemplo, en Corea, por ejemplo, la gente. Mira el YouTube, pero las grandes compañías del Internet por un tiempo estuvieron dándole desventaja al YouTube y a causa de eso, este, uh, uh, por ejemplo, no le dejaron construir una, una central de, de distribución en Corea y a causa de eso, uh, durante ese tiempo, ya, ahora ya no está, pero durante mucho tiempo eso estuvo y entonces a causa de eso hay varios... Uh, productos de competencia que, se de, que tuvieron, pudieron tomar lugar en Corea como el Tampad Play y otros, aunque, aunque creo que todavía YouTube es más grande pero en, en, en Corea por eso YouTube ha tenido éxito pero hay otros productos que le hacen competencia un poco uh, entonces hay como una uh, comparto el tráfico, me imagino no sé si en Colombia hay algo así uh, Eh, no sé, no tengo otras preguntas No sé qué comen en Colombia Ay, ¿Cuál es la comida tradicional? ¿Allá también comen empanadas como en Chile? <ríe> y me imagino que como no hace tanto Ah, pero en, el, en, el, en las montañas hacen frío, entonces me imagino si comen Cosas que comemos en Chile en el sur uh, Como caldo, caldo de pollo O, o cuestión así uh... Como típico, típico izquierdista de Estados Unidos, me, me, me da curiosidad cómo es la política racial en Colombia. Uh, uh, sí Y también, ¿qué grupos indígenas hay en Colombia? Porque lo, los, los grupos grandes en Sudamérica, la gente todo lo conoce, el Quechua, el, el Mapuche. El Mapuche es un grupo famoso, ¿no? ¿Sí? <ríe> Creo que es famoso. El Mapuche el quechua ¿cuál es el grupo en, en Bolivia? en Bolivia está bueno, en Paraguay está el guaraní no sé por qué el guaraní es famoso pero está el guaraní eh, pero no sé qué grupos indígenas hay en Colombia eh, no tengo idea um... ah, hay I... Quizás otra cosa es, um, porque creo que hay como un, una onda del Hanyu en todo Latinoamérica, ¿no? Entonces la gente ve mucho de la cultura de Corea, los, los dramas, la música, principalmente los dramas y la música, ¿no? Um, entonces, ¿cómo es que ven los, los dramas y la música? Uh, bueno, lo pueden ver en internet, ¿no? En el wiki.com y todo eso, en YouTube, algunos pirateados y todo eso Pero hay otros medios de verlos, por ejemplo Hay gente que ve los tramas coreanos por cable eh, En la televisión Eso es lo que creo que me da curiosidad, o sea, no hay gente coreana, por me imagino que los coreanos Ahí ven los canales coreanos y todo eso, pero Gente, gente que no es coreana en Colombia Que como eh, si ven, por ejemplo, por cable o algo así Uh, ah, algo que siempre quiero saber es Quiero escuchar podcasts en castellano Que hablan de política O de los temas uh, Current news Como de temas Las noticias, noticias No, no es noticias, pero como Temas actuales, actualidades O la política, pero en castellano De cualquier país Entonces, no sé si en, en, en donde La gente ya está hablando, hablando un montón Y hablando con como si, si empieza a hablar de la política la gente va ojalá hable un poco de la teoría también entonces quiero tener más uh, exposure a términos más avanzados en castellano, porque cuando yo me gradué de liceo en Chile yo no tenía problema yo estaba, eh, mi nivel de castellano está bien pero no lo he estado usando por 15 por 10 años y ya poco a poco se me está empezando a olvidar, especialmente las, las expresiones más avanzadas entonces entonces um, Creo que necesito un poco de refresher. Uh, entonces, si tiene una recomendación de un podcast. Uh, donde la gente está hablando un montón. En el podcast. En castellano. Donde la gente habla de política o de temas actuales. Algo así. Eh, me interesaría mucho. Así que si tiene esas recomendaciones. Póngalo aquí abajo en los comentarios. Ok. Gracias. Y mándeme, mándeme otros pedidos, yo estoy eh, muy feliz de hacer otros otros temas por pedido. ¿Okay?